Y dijo Jesús, estas serán las señales para mi segunda venida. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por todos los lugares. Pero aún no será el fin, solo será principio de dolores. Es que... y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Señor Jesucristo Y